A lo largo del desarrollo del arte moderno, la relación entre la fotografía y la pintura siempre ha sido intrigante. Johan Barrios, pintor y dibujante originario de Colombia, cuenta con una maestría en Bellas Artes de la Universidad de Antioquia en Medellín. El artista así define su obra. Todos estos autorretratos intentan dar una mirada irracional a cómo estamos expuestos a una soledad simbólica, que nos aleja de cualquier sistema colectivo. Desde mi perspectiva, estas figuras son un reemplazo de cierta emoción, que muchas veces puede relacionarse con miedos y fracasos, y volverse vulnerables a los conflictos que surgen en la hora misma, creando una gama más amplia de preguntas entre la imagen y los espectadores. Si deseas ampliar la información, visita Blogarte Plus.